Bertucci visita Zulia el fin de semana con Jornada Social. El pastor evangélico Javier Bertucci, candidato presidencial, llega mañana al estado Zulia para compartir con los zulianos y efectuar una jornada social en los municipios Cabimas y Maracaibo. Bertuxi estará el sábado en Cabimas, en la carretera H donde se repartirán 150 platos de sopa y habrá jornada de atención social, lo mismo hará el domingo en Maracaibo, en la calle principal del sector Cuatricentenario a partir de las mil de la mañana. Margaret Dimitru, secretaria de Organización de Esperanza por el Cambio, informó sobre las actividades y recalcó que la candidatura de se busca la paz. Reconciliación y reconstrucción de Venezuela. Nos preocupa el hambre, la corrupción, la inseguridad. Queremos que los jóvenes que se han ido del país regresen, que logren conseguir empleo en una Venezuela próspera. Queremos que haya una recuperación de la economía que se devuelva a todo lo expropiado para ser un país mejor. Hoy está previsto la inauguración de la sede del comando de campaña de los esperanzadores, que estará ubicado en la Avenida La Limpia.